Buenos días. Te presento esta maravillosa creación que hemos materializado en Esfera. Ah, esto es un armonizador del espacio. Un armonizador para que tengas pues una tecnología ...que te, te defienda, que marque unos límites con toda esta descarga... ...de campos electromagnéticos que hay alrededor de, de los edificios... ...de las casas, de las poblaciones en las que vivimos. Y pues en este caso, este es el número 209... ...tiene entre 12.000 y 13.000 bobis uh, o unidades de luz... Llega a una distancia de 300 metros y tiene un nivel, aparte de protector, un nivel armonizador de un 80%. Una maravilla. Es una base de sunjit con otros minerales, con una combinación de amatista con una un, o la combinación uh, del cobre... No sale a porque si sale luego multiplica mucho la, la potencia y tuvimos que reducirla en su momento, porque en estos casos el exceso de, de, de potencia, el exceso de unidades uh, energéticas uh, puede llegar a ser perjudicial para la, la propia salud y a veces por exceso de querer armonizar un espacio pues podemos llegar a, perju a perjudicarlo. Entonces este es el punto donde hemos llegado, después de mucho tiempo de, de pruebas, investigación, testar... Pues nada, una maravilla a tu disposición, de momento en esfera, más adelante ya, ya veremos. Ah, maravilloso armonizador, como los otros, vaya. Ah, este es el 262 Con 12.000 unidades de luz O bobis 250 metros y un 80% De armonización Hemos puesto una base compartida De minerales, de diferentes tipos de minerales Pues Nos gusta improvisar Y es lo que sentía y es lo que este mineral Nos, nos pedía Y nos reclamaba y en vivo es más espectacular y lo que se siente es más, más impresionante que lo que puede llegar a transmitir por, por vídeo impresionante cogerlo con las manos sentirlo y, y destinarlo y desplazarlo a un espacio y aquí tenemos otra variable de 258 entre 13.000 y 14.000 bobis. 350 metros cuadrados de cobertura y un 100% de armonización eso es espectacular eso nos deja ya sin palabras eso es bueno pues el máximo que hemos conseguido con bastantes de las piezas a nivel de armonización ya decimos que un mínimo tiene que ser 70 y nos solemos mover entre 80, 100, algunas veces es más de 80 y algo, pero lo dejamos en 80 porque mejor quedarnos cortos y que luego la realidad lo supere, a no querer dar a entender que es la máxima de un 90 y que luego, por circunstancias o el lugar o la actividad que dedique y que haga en ese hogar sea menos. Por lo tanto, siempre damos cifras tirando a mínimas más que a máximas. Te presento al 344 Uno de los más potentes que, que hemos hecho Está muy al límite, muy al límite Esto tiene que ir para un espacio grande Para un espacio de 400-450 metros mínimo No puede ir a un espacio más pequeño Armoniza un 100% Y está entre 14.000 Y 15.000 bobis o unidades de luz Por lo tanto este Está limitado a una casa grande, a un espacio grande pues, porque si no, no es contraproducente. Entonces, uh, lo que pasa es que, como ha quedado tan maravilloso, como puedes ver, y esta sensación que da es tan agradable, que bueno, hemos decidido ponerlo para que llegue a alguna persona que sea para él, pero habrá que seleccionar bien, bien para, para quién va y dónde va, para que, porque no pueden ir forzados a menos. Y bueno, aquí está. Observa esta maravilla única y, aparte de efectiva, realmente preciosa. Preciosa. Este armonizador trae consigo una vibración espectacular y las sensaciones que transmite, pues espero que a través del vídeo te puedan llegar. Tiene entre 8 y 9 mil unidades de luz Abarca unos 175 metros y tiene entre un 60 y un 70% de armonización. Igual no es tan efectiva como otros armonizadores más intensos, pero tiene algo especial, tiene algo muy peculiar. El 258 se mueve entre 13.000 y 14.000 bobis unidades de luz, llega hasta los 350 metros y nos marca un 100% de armonización respecto al 100% de, de, de contención del campo, de protección. O sea, este es impresionante a la combinación de minerales que se ha hecho dentro. Ah, pues ha dado unos resultados espectaculares, asombrosos. El 258. Y aquí tenemos el 245. El ánima es espectacular. La manera que, que se le adhirió el cobre a ah, la base, la combinación de colores de la base, precioso, precioso. El 245 tiene 12.000 bobis, 300 metros y entre un 80 y un 90% de armonización. Esta variación depende de la energía psíquica que emitimos pues a la hora de de hacerlo. Entonces tenemos un 10% en las pruebas, en los testes. Lo, en lo que hemos testado hay un 10% de diferencia aproximadamente. No es mucho, pero es y bueno pues como no nos dejaba aclarar y no nos especificaba concretamente, pues al final optas por, por moverte y especificar las dos, las, dos, las dos cantidades. El 228, muy parecidos a los 209, pero son diferentes. Tienen otras propiedades dentro, las partes de minerales puestas, las cantidades, los pesos varían... Y pues varía ligeramente. Pues en cuanto a bobis nos movemos igual. Entre 12 y 13.000. Metros estamos en 2.75. Pero en armonización se incrementa y tiene un 90% de armonización. Con lo cual también es una pieza muy muy fiable para tener uh, cerca. Y bueno. Lo importante es que te resuene cuando sientes la, la resonancia y luego lo ves, es espectacular porque es, es como una llamada que hace que, pues bueno, está, está ya llamando para su hogar, para su sitio, igual es donde estás tú.